hola a todos chicos y chicas de youtube buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren en el mundo y a la hora que estén viendo este video. yo soy isaac real hoy quiero hablarles de un tema muy interesante un tema que ha sido muy popular a raíz de que se ha a, abierto la posibilidad de que los cubanos puedan viajar a nicaragua libre de visado a raíz de eso muchas personas me han preguntado y se han acercado a mí para averiguar sobre si se puede viajar de rusia a Nicaragua con esta nueva vía. Eh, si vamos a dar una respuesta general, la respuesta sería que sí, sí se puede, debido a que y Rusia es un país que no necesita visa cubano y Nicaragua pues tampoco ahora. Pero hay muchos datos que tienen que estar eh, correctos y que tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de realizar este viaje. Uno de los más importantes sería el caso de las escalas. ¿Cuáles serían las escalas que tendríamos que hacer para llegar a Nicaragua? y sucede que existen muchos países dentro de esas escalas donde el cubano no puede estar en ese aeropuerto sin una visa de tránsito y conseguir esa visa de tránsito es muy muy complicado en territorio ruso, debido a que enseguida ellos los van a catalogar como posibles emigrantes cuáles son esos países por ejemplo cualquier país de la comunidad europea eh, los estados unidos norteamérica pues muchos de esos viajes a Nicaragua pasan por Frankfurt o por Holanda y algunos hacen escala en Miami, en Nueva York. Y es completamente imposible y averigüé, pregunté mucho a mis amistades, a personas que han tenido experiencia sobre eso y han tratado de adquirir una de esas visas de tránsito en territorio ruso. Y a todo el mundo le ha sido negado debido a que los consideran posibles emigrantes. Ese es el primer paso que hay que tener en cuenta, eh, se pueden encontrar otros vuelos, sí, vuelos más directos Yo vi una vía, una variante, incluso pregunté entre mis conocidos y la que ellos encontraron fue exactamente la misma que yo Que sería un vuelo de Moscú a Estambul en Turquía y desde Turquía si sí hay vuelo directo a Panamá Tanto el aeropuerto de Turquía como el aeropuerto de Panamá permite a los cubanos estar sin visa de tránsito ya después, estando en Panamá, está la opción de viajar directo a Nicaragua o también hay algunas vías sobre eh, Ecuador eh, como tránsito que también permite a los cubanos estar sin visa de tránsito en el aeropuerto. Ahora, hasta ahora todo parece excelente, el problema sería el precio de esos pasajes. Uniendo el precio de todos esos pasajes, solamente ida, sin hablar de un pasaje de ida y vuelta, está alrededor de los 6.000 dólares. O sea, es una tarea completamente imposible. Estamos hablando de una suma muy grande. Teniendo en cuenta si la persona va incluso con familia, pues este sería el precio de una persona. Además, muchas personas que llegan a Nicaragua, su objetivo no es quedarse en Nicaragua, sino seguir moviéndose a otros países, por lo cual eh, eh, no pueden gastar toda su economía. Y mil dólares solamente en llegar a Nicaragua, realmente es caro, es muy caro. Por eso, por ejemplo, aquí en Kazajistán, en el país donde yo vivo, eh, encontrar visas de tránsito es mucho más fácil que en Rusia Incluso siendo países muy cercanos y con una cultura bastante parecida Pienso yo que esto debe deberse al hecho de que la comunidad cubana aquí en Kazajistán es muy pequeña Y quizás no ha habido tanto problema a la hora de solicitar visas de tránsito Aunque imagino que en Rusia es totalmente lo contrario Muchos cubanos han probado en diferentes etapas conseguir visas de tránsito para emigrar a otros países y se ha vuelto en este momento una tarea imposible. Kazajistán en este momento no está otorgando visas de turismo por lo cual la opción de viajar a Kazajistán para recibir esas visas de tránsito y después seguir a Rusia no es una opción viable. Eh, las personas que vivan en Kazajistán y tuvieran ese interés podrían conseguirlo, pero aún así no significa que solamente es ir y pedirla. Esa persona tendría que tener una cuenta de banco y además de eso tener eh, trabajo legal por el cual esa persona esté pagando impuestos, no simplemente trabajo en negro como se conoce. Por eso esa opción de Kazajistán solo la menciono como comentario, pero para las personas que viajen de Cuba mmm, no es una opción. Por eso, volviendo al tema de Rusia, si esa persona viaja desde Cuba hasta Rusia, otro punto a tener en cuenta muy importante es que si esa persona no tiene pasaje de ida y de vuelta, muy posiblemente no lo dejen viajar y no lo dejen salir del aeropuerto en La Habana. Eh, el precio de los 6.000 dólares que mencioné lo vimos solamente de ida. Así que si esa persona saca la cuenta eh, comprando ida y vuelta, va a ser mucho más caro. Otra opción, si la persona ya vive en Rusia o en alguno de los países cercanos y a través de Rusia va a viajar a Nicaragua, eh, podría no necesitar el pasaje de ida y vuelta Pero seguramente lo más eh, conveniente Sería que su pasaje terminara en Cuba ¿Por qué razón? Eso le traería menos complicaciones A la hora de abordar los vuelos en las distintas escalas Y en los distintos aeropuertos Pues donde quiera usted presentaría Que su destino final es su país de nacionalidad Usted iría para Cuba Aunque cuando usted llegara a Nicaragua No abordara el último vuelo Pero es la mejor forma de que usted no encuentre trabas Aún así todo esto teniendo en cuenta ese precio tan eh, grande de mil dólares. Ahora, ¿qué, ¿cuál sería mi opinión que yo recomendaría respecto a esta situación? Si se va a viajar a Nicaragua, hay dos opciones. O esperar un poco, ya que esto es una situación que sucedió hace muy poco tiempo. Y lógicamente, imagino que se irán incrementando posibilidades de vuelos. Habiendo más demanda, habrá más oferta y los precios deberían bajar. Es muy importante no desesperarse, yo entiendo que muchas personas que quieren hacerlo todo rápido, que todo salga pronto y a veces la mejor opción simplemente es esperar un poco a que todo eh, coja una normalidad, a que esos precios se estabilicen entonces en ese caso sería mucho más eh, factible, mucho más económico viajar a Nicaragua desde Rusia La otra variante que sé que muchas personas eh, tienen miedo y temor y piensan que es una variante que no les va a resultar es el hecho de viajar a Cuba y desde Cuba viajar a Nicaragua. Sé perfectamente porque me informé que comprar ahora mismo un pasaje de Cuba a Nicaragua en Cuba es casi imposible pues una cola muy grande que hay, que la situación está muy complicada. Ok, pero la solución sería la siguiente. Esa persona puede comprar ese pasaje en Rusia. Desde afuera, desde páginas de internet, esa persona está viviendo en Rusia en este momento y quiere hacerlo. Esa persona puede simplemente comprar su pasaje por internet. Viajar a Cuba y cuando viaja a Cuba simplemente puede comprar cosas. Por ejemplo, en Rusia, cuando llegue a Cuba, las vendes, recupera parte de su economía. Además, va a estar un tiempo con su familia, disfrutando de su familia. Y después, simplemente el día de su pasaje, pues va al aeropuerto y vuela. No tiene que comprar el pasaje en Cuba, ni pagar esos precios altísimos de los pasajes en Cuba, ni hacer ningún tipo de cola. Esa sería la opinión. Sé que muchas personas dicen, pero en Cuba es un país complicado, que si voy a Cuba y se puede eh, todo trabar la situación y después no puedo salir, no se puede viajar. Bueno, señores, es lo mismo que si usted viaja de vacaciones. ¿Cuántas personas actualmente están viajando de vacaciones a Cuba? Normalmente se meten una semana, 15 días, después regresan. Pues usted haría exactamente lo mismo, solo que su pasaje de regreso, en vez de ser al país donde usted vive, va a ser a Nicaragua. Tratar de comprarlo en el menor tiempo posible para que no tenga que hacer una larga espera pero no tiene por qué pasarle nada no tiene por qué complicarse nada la situación a veces es más el miedo que tenemos y por eso no podemos solucionar nuestros problemas y nos quedamos estancados bueno esa es mi opinión al respecto por supuesto que seguiré indagando y nada más que me entere de alguna otra posibilidad de vuelo un poco más económica y más fácil se las haré saber sobre cualquier posibilidad para viajar desde Rusia a Nicaragua espero que les haya gustado mucho el video. Apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y por supuesto, en los comentarios pónganme qué les ha parecido mi video y qué preguntas tienen al respecto. Tengan en cuenta que para mí es mucho más fácil contestarles sus preguntas en Instagram, así que aquí les dejaré mi Instagram también en la descripción en el link y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.